Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Barcelona, España. Escritor, educador, periodista cultural, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood desde 2016, cofundador de la Facultad de Cine, director de casting de Amores Perros, El Evangelio de las Maravillas y Tu Mamá También, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada y muchas películas más. Manuel Tail. ¿Cómo estás, Manuel? Pues bien, muchas gracias por la invitación. De miembro de la Academia ah, de Ciencias de y Ciencias. Artes de Hollywood, rama de directores de casting. Sí. Empecemos por ahí. ¿Cómo llegaste a ser pues no, no llegué. Ellos, miembro de la Academia? Ellos llegaron a mí, me enviaron un correo electrónico, tres de los directores de casting de allá, tres de los, de los que encabezan la rama de branch de directores de casting, Laura Kennedy, David Rubin y no recuerdo el tercero, sorry, perdona, y me enviaron un correo electrónico en el que me comunicaban felizmente y me invitaban a ser miembro eh, honorario de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood como director de casting pues por mis eh, skills, pues mis habilidades como director de casting, simplemente por mi currículum vitae y lo habían, lo habían hecho todo un seguimiento en los últimos años Hicieron una junta en Los Ángeles tres días atrás y, y el resultado fue que, por supuesto, querían que yo fuera miembro. Y eso es una noticia que me alegro muchísimo, me emociono muchísimo. Y cada año pues tengo que ver como las 70 o 80 películas que te envían, que no son todas las que luego quedan. ¿no? Hay, se va haciendo conforme van pasando las semanas, se va puliendo, ¿no? pero son todas las películas que pueden presentarse al final en la, en la votación. Entonces, y antes de eso, después de ver la 70-80, que es una labor agotadora, muy divertida, ¿eh? la verdad, ya el primer año quedas devastado, pero a partir del segundo año ya agarras trucos y ya sabes cómo no sentirte apesadumbrado, abrumado por tanto material. Y al final hay una votación secreta donde todas esas películas se eligen las últimas, donde uno tiene que votar, que son, si no recuerdo mal, en las 24 diferentes categorías… Y ya está, ¿no? Entonces, pero claro, la, mayor, la gran mayoría de las películas que ves no son demasiado buenas, ¿no? Uno se pregunta por qué está ni, no debería ni estar aquí esta película. Y en otras ocasiones películas espléndidas como la de Joe Daniel Blake, de Ken Loach, que ganó la palma de Oro en Cannes, que a mí me pareció la mejor película de hace dos años, desapareció en la recta final y a mí eso me molestó muchísimo porque me pareció la mejor película de todas las que vi. Y merecía no solamente estar nominada, sino haber ganado en distintas categorías. Pero así es esto. Entonces, ves películas de todo el mundo y te llegan sí. absolutamente todas las películas que están compitiendo. Sí, para te, la, te envían todas las películas. Es muy divertido, ¿no? Porque entre noviembre, que es cuando empiezan a llegar, y en febrero, recibo infinidad de sobres que o los recibo yo y si eh, no estoy, pues me los, me los hacen llegar. De, tengo todo un sistema alrededor que me protege en ese sentido y son muchísimos sobres. En cualquier, en, los sobres pueden venir desde una sola película hasta 7, 8, 10, ¿no? Porque debes saber que el formato no es como el, el habitual de un DVD, son prácticamente discos en cajitas de cartón, que eso facilita la, que haya muchos DVDs en un sobre, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que uno desarrolla, como todo, ¿no? Una habilidad especial para ver películas o leer libros. Y si a los 10-12 minutos la película me está dando un indicativo poco interesante, el adelanto. No tengo por qué estar viendo una película de dos horas que sé que no me va a gustar. Es lo mismo cuando empiezas un libro, o sea, a las 15 o 20 páginas el libro realmente no establece una buena comunicación contigo, pues lo, lo cierras y dices, lástima, autor, y agarro otro, ¿no? Es 15 como minutos todos. Es el tiempo de Yo gracia. no necesito más de 15 minutos, Okay. Sí. Cuando justamente ya sé que ay, todo el mundo... Me, bueno, muchos me dirán ¿cómo, Manuel? Pues sí, me importa un bledo tu opinión realmente soy yo el que tengo que votar, no tu diferencia. Cuando empecé a ver la última versión de Blade Runner en 2005 me pareció una película aburridísima y lentísima y tontísima y la estuve adelantando. Para empezar tiene un protagonista de lo más inadecuado, Ryan Gosling que tiene una cara de sopie, que dices, bueno chico, ¿qué quieres que te diga? No es que fuera un gran actor Harrison Ford porque no me lo parece pero por lo menos tiene esa cara de antipático y decir no te metas conmigo, ¿no? Entonces la película lo único que me pareció interesante y que creo que es lo único que voté fue la fotografía si no recuerdo mal para Roger de King's, King, sí. inglés, que creo que era como la treceava nominación que recibía y el señor no se lo creía, ¿no? ¡Ay, por fin me han dado el Oscar! Pero me parece una, una, una pérdida de tiempo toda la película. Blade Runner, es, eh, la única Blade Runner es la de 1981, de Ridley Scott con Harrison Ford y todo el, el casting maravilloso. Quiero mencionar a Joanna Cassidy, una actriz maravillosa, poco vista en el cine y todo lo demás, pero para mí esa es la que sigue siendo Blade Runner. Es como Alien, el octavo pasajero. La obra maestra Alien es la de Riley Scott. Nada más. La primera. La única. Alien, la única. el octavo pasajero. Nada más. De la Academia recibes películas y guiones. Recibo películas y los libretos, los guiones, en un formato pequeño, en sobres y eso me encanta, porque me gusta coleccionar. Yo tenía la oportunidad libretos, de verlos y sí sí. es muy divertido tenerlos. Sí, sí, sí. Eso me, me fascina. Entonces, pues. Me siento muy bien con eso. Mencionaste algo como de mi seguridad o el sistema con las películas. ¿Hay algo en especial que haces como para protegerlas? Bueno, las películas que te envía la academia, evidentemente, aunque te las envían como, como miembro, pero son propiedad de la academia. Entonces, hay una leyenda al principio de la película donde te indica que tú no puedes hacer ningún tipo de copia o reproducción. Quizá tengan un sistema ultra secreto para detectar eso, ¿no? Pero, pues bueno, pues lo sigues y no hay ningún problema, ¿no? ¿Nunca se te extravió de una película? No, no, no, no ninguna. ¿Los no. tienes todos todavía o se autodestruyen ya cuando los terminas de no, ver? No, no, bueno, a lo mejor un, un año de esos decido ver, ver otra película, yo qué sé, Call Me By Your Name, bueno, y luego que la compré, eh, sí, claro, yo voté por el actor, luego la compré en el DVD aquí en, en México, pero a lo mejor el año que viene la pongo y como emisión imposible, ¿no? La cinta se autodestruye en cinco segundos, quién sabe, pero no, no he perdido ninguna ni tengo por qué hacerlo, porque soy una persona con estructura y orden que ahorita estábamos hablando de, de lo orden, que no hay, exacto, estructura. que no lo hay. Explícame, ¿por qué no lo hay? ¿En dónde sientes que no lo hay? Pues mira, yo además de ser director de casting, soy profesor de cine, eh, doy clases en la Facultad Universidad de Cine que confunde orgullosamente con Israel Moreno, el director, que además es amigo mío y hemos trabajado en distintos proyectos, tanto en cortos como en largos, y eso ha sido una tarea y sigue siendo una tarea ardua, porque construir, bueno, crear, bueno, construir los arquitectos, que para eso están, y eso es muy bien. Evidentemente yo no he nacido para ser arquitecto, ni, ni clavar un clavo, ni poner un ladrillo, porque soy incapaz. Pero bueno, tú me entiendes. Pero como cofundador de una entidad donde vas a enseñar todo lo que es, está relacionado con el cine, alumnos que están interesados en ser en un futuro directores, productores, guionistas, editores, montadores, o en fin... Todo el espectro cultural que incluye la industria del cine pues me parece maravilloso porque es una gran responsabilidad, pero lo que me parece lamentable, no solamente en mis alumnos eh, de la universidad, sino también los alumnos que eh, he tenido y sigo teniendo en los talleres que imparto como director de casting para implementar herramientas para que un actor haga pues, lo mejor posible una audición. ¿no? Lo que sí debe hacer en una audición y lo que no debe de hacer en una audición, ¿no? que además son talleres que me gustan muchísimo porque me, me involucro en ellos y sé de lo que puedo hablar, ¿no? Y el resultado generalmente es más bien negativo que positivo, ¿no? Porque yo no sé si es una cuestión ya que está en los genes o tiene que ver con el calentamiento global o no lo sé, de verdad, pero me, siempre me sorprende la poca responsabilidad en general de los alumnos por aprender, por prepararse, sobre todo por preparar las cosas y siguen desarrollando eh, las actividades en el último momento, no lo hacen bien, no lo preparan bien, no se comprometen y eso me parece lamentable. Y eso obedece a una carencia o falta de orden y de estructura. ¿Creen que porque lo preparen la noche antes o una hora antes lo van a sacar? No. Y la vida, en la vida, si quieres hacer las cosas, tienes que estar preparándote constantemente y estar estudiando y enfrentarte a ello, porque hay muchísima competencia. Claro, la maría es muy mala también, ¿no? Pero bueno, alguien siempre va a quedar, ¿no? Y además, también creo que una gran actitud de los productores y directores de ahora se deja llevar por más bien los seguidores que tienen la, muchos actores en, los, en las redes sociales, que me parece absolutamente lamentable, ¿eh? que no comparto en absoluto y que va en detrimento, pues, del desarrollo de una actividad tan maravillosa en la industria como es el cine, entre otras cosas. Ahorita está pasando mucho esto de los followers, ¿no? ¿Cuántos mm -hmm. likes tiene? ¿Cuánta gente lo está siguiendo? Si ¿Sí te pasa... ¿Cuántos años me dirías que tiene pasando que llegan directores y productores que se quieren dejar llevar por los followers? Mira, en, en concreto a mí todavía no me ha pasado. Estuvo, me, me lo sugirieron el año pasado en un proyecto. Fue una sugerencia. Pero como uno realmente. ¿Cómo te sugieren ese tipo una de Una sugerencia. Cosas? pero Incluso hubiera preferido que me lo dijeran frontalmente, ¿no? Por esa manera de ser un poco del mexicano, uh -huh. que no se atreve a decirte las cosas frontalmente. Todo tiene que ser lo sugerido, o medias palabras o medias tintas, ¿no? Entonces, aún una comida con el director de la película y dos productores, y resulta que al final yo, como me adelanté, porque tengo la antena muy bien puesta, la antena parabólica, ¿sabes? Le dije, a ver, un momento porque yo después tengo que hacer muchas cosas. Es muy sencillo y ya creo hacia dónde va esta conversación que no comparto. Entonces, mire, si ustedes quieren a estas actrices que he mencionado, que aparte ni las conozco, y para que yo no las conozca como director de casting, pues es un poco alarmante, pero que a ustedes les gustan o que el posible sponsor o el que vaya a poner el dinero quiere las actrices que les gusta ver en alfombras rojas, busquen otro director de casting conmigo, no cuenten. Y ya no quiero hablar más del asunto. Ya está. Y así zanje el asunto. Porque yo no voy a trabajar en un proyecto, te lo digo así, tal cual, frontalmente Ramiro, donde el señor que va a fungir como productor quiera las actrices que están de moda o algunas que están de moda que a mí me parecen malas actrices y que a mí no me interesan como tales porque creo que hay buenas actrices y hay que darles la oportunidad. que se merecen? Entonces esto ha empezado a surgir desde los dos o tres últimos años, te digo que a mí eso me sucedió el año pasado, pero es que no quiero ni oír ni en pintura, expresión española que me gusta mucho, que me involucren en un proyecto así porque no lo voy a hacer. Afortunadamente tengo otras cosas que desarrollar, como mis clases, el cine club, eh, cursos, pero eso no es totalmente inaceptable y creo que pues va a seguir desarrollándose simplemente porque a los productores les encanta que los actores y las actrices tengan 80.000 seguidores en Instagram. Me parece bueno, ni siquiera lamentable, me parece imbécil, francamente. Hay mucha distancia entre los followers y el talento, ¿no? ¿Cómo te ha pasado, cómo te has topado actor el, la cuestión de los actores aquí? ¿Crees que todos los años te parece muy común encontrarte a grandes posibles actores? No. Puedes encontrar de vez en cuando un, un potencial talento, ¿no? Pero hace años era lo contrario, ¿no? Contra la gente, verdaderamente, los actores luchaban y se esforzaban y se preparaban, ¿no? Ha habido un cambio fulminante, ¿no? Que, que ha destruido la cuestión cuantitativa y, no, la cualitativa, ¿no? Que ahora la gente quiere conseguir un éxito inmediato y ser famoso de la noche a la mañana, ¿no? Y, pues eso es algo que pues, lo puedo llegar a respetar, pero no lo comparto ¿no? Y, y sobre todo no tiene absolutamente nada, nada que ver con mi manera de trabajar ni de ver las cosas ni de afrontar un proyecto. Entonces hay gente que lo hará, que también es respetable, pero hay gente entre los que yo me incluyo que no lo voy a hacer, porque no me gusta y no quiero hacer cosas que no me gustan. Claro. ¿No has hecho ninguna película que no te guste? ¿Todas las películas que has hecho te han gustado? Bueno, en general, sí, sí, retiro el bueno, ¿no? Es que hay una diferencia. Cuando lees un guión y tú te das cuenta, como lo que te decía hace un momento, ¿no?, el potencial que puede tener ese guión, ¿no?, la primera vez que yo leí Amores Perros me pareció un guión extraordinario y el guión no se llamaba así, yo aún conservo el guión original, se llamaba Perro Blanco, Perro Negro, ¿no? Y cuando luego me volví a entrevistar con el director Alejandro González Iñarritu, es un guión extraordinario, es un potencial increíble, ¿no? Y empezamos a trabajar inmediatamente, ¿no? Y pues ver el resultado, ¿no? Luego están los otros guiones que también tienen un potencial o si no lo tienen... Tienen algo interesante, pero cuando ves el resultado en la pantalla, eh, deja mucho que desear. Entonces uno se pregunta, bueno, pues qué ha sucedido, ¿no? Ha sido eh, la responsabilidad del director, ha sido la responsabilidad del productor, del editor, de la distribuidora, no lo sé. Tampoco quiero buscar culpables, no me compete, ¿sabes? Yo acepto el trabajo porque primero me tenía que gustar el guión, de verdad, eh, es muy importante para que... Para que me introduzca en un proyecto, en una colectividad y donde puedas desarrollar a gusto pues cada, cada cual pues, en su espacio, pues, su habilidad, ¿no? Pero sí me ha sucedido muchas películas que las veo en las premieres y saliendo ni siquiera voy a la fiesta, me voy a mi casa, ¿no? Porque, ¿qué voy a decir si me preguntan? ¿Te gustó la película? No, claro que no me gustó. Entonces, para evitar eso, que suele ser o que puede llegar a ser un poco violento, incómodo y no hay necesidades, pues… Cuando estás en un espacio donde todo el mundo pues va a tomar unas copas y a comer algo, bueno, si sí dan comida, porque últimamente ya ni siquiera eso, ¿no? Pero vas a compartir algo agradable con todo el crew, pues no vale la pena que vayas diciendo los cuatro vientos gratuitamente, no me gustó la película, ¿no? pues me lo quedo para mí y me voy y ya está. Hago como la pantera rosa, huyo discretamente hacia la izquierda o hacia la derecha, en un taxi de sitio, naturalmente, ¿no? Pero no, no quiero, o sea, cuando algo te gusta, no hace falta, lo dices de inmediato, se nota, lo expresas una mirada, un gesto, abrazas a alguien, pero cuando algo no te gusta, y además tampoco tiene por qué gustarte. Simplemente desde el momento en que recibes el guión, se hace la película y se estrena, pues pasan cosas. Tú lo sabes como productor y director, Ramiro, ¿no? Claro. Pero, desde, pero como espectador y como, pues como ente que ha participado en el casting de la película, pues se sientes muy defraudado. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Cómo sabes, cómo identificas un buen guión? ¿Qué es lo que te va diciendo cuando, conforme vas leyendo? Pues vos... que no lo dejo de leer. Cuando es lo contrario, en la página 20 lo cierro y lo pongo para papel reciclable. Y entonces me invento cualquier pretexto, por lo que te decía antes, que estoy muy ocupado no puedo hacerlo. Porque cuando he dicho que no lo quiero hacer ni me ha gustado, pues eh, eh, ha, han habido consecuencias, no gratas, por supuesto, y la gente te crucifica de una manera u otra, ¿no? Y encima de más, divulgan que eres cualquier adjetivo calificativo que se te pueda ocurrir. ¿Encuentras de pronto diferencias estructurales, eh... ¿Entre los guiones mexicanos y los guiones, por ejemplo, que recibes de la Academia y todo esto? ¡Ay, claro! Muchísimas. Cuéntame un poquito de eso. Para empezar, los guiones que recibo de la Academia, que luego las películas se gustan o no, tienen una estructura, ¿no? Es un guión trabajado. Y muchos guiones que recibes aquí no son guiones suficientemente trabajados. Y eso por un lado y por otro. Son guiones que, pues ya ves que hay siempre un, un dictamen que decide este sí, este no. Que yo me pregunto, bueno, ¿y en qué se basan los señores y señoras que están en un... Certamen, dictamen o jurado para decidir o determinar qué guión se autoriza y qué guión se desecha. Yo tengo en el, en el cajón de los olvidos casi un guión estupendo con Carlos Gómez Oliver, que es una versión mexicana fantástica y negrísima de Alicia en el País de las Maravillas, que ya lleva 15 años queriendo hacer la película el director. Y cada año sistemáticamente se lo deniegan. ¿Por qué? Cuando doy este año, recibí entre enero y febrero cinco guiones de los tres primeros. Bueno, o sea, ni siquiera los terminé porque me parecieron muy poco interesantes. Esa es la diferencia. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Que esté pasando que películas de pronto con guiones? Porque yo creo que se dan cuenta que estas películas, esas comidas un tanto insulsas, que tienen tanto éxito. Uno piensa, pues como guionista, si esta película tiene éxito... ¿Cómo no va a tener éxito una comedia que yo escriba o con, un, o con una estructura similar? Claro que me tienen que apoyar. Entonces eso va en detrimento del guionismo, de la escritura en sí y eh, frivoliza a unos niveles alarmantes la labor tan seria de ser un, guion, un guionista cinematográfico. ¿Cómo, ¿Cómo definirías esa labor? Así en su más sentido puro. un buen guión sí. me parece prodigioso. Es que una película se sostiene en el guión y en el y en los actores, Eric, eh, eh, eh. No sé por qué te dije, Eric, perdona. Ramiro, eh, totalmente. Bueno, te vuelvo a decir, cuando leo los guiones de que escribe Pazalicia García Diego, Arturo Ripstein, son guiones que me río, lloro. Tengo que dejar de leer para llamarle, decirle, Arturo, ¿qué pasó con Pazalicia? ¿Qué le ha pasado en este último guión? Se ha vuelto loca en el, en el último, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Qué, qué, qué fantástico, ¿no? Eso es lo que te, te invita a seguir leyendo algo, ¿no? O cuando algo de lo que estás leyendo, una imagen, una palabra, una coma, un silencio, te evoca algo, una experiencia personal, algo cercano. Pero cuando en la página 20 lo de, dices, te preguntas, ¿por qué tengo que seguir leyendo algo que no me interesa? Pues no lo leo y lo dejo a un lado. Y ya está. Es un proceso de selección, la vida misma es un proceso de selección, Ramiro. Tú lo sabes. Me, me acuerdo cuando platicamos, cuando nos conocimos ya hace algunos años uh -huh. y en, estaba checando hace rato, en febrero del 2014 presentamos en We Are Not Zombies el documental de ¿Y tú qué? con Manuel Tail, en el que es este, este perfil en el, que, en el que tuvimos la oportunidad de platicar por primera vez. Este, me acuerdo muy memorablemente y en ese momento eh, hablabas de cómo tu familia y tu formación, tu niñez fue muy cinema, cin, cinéfila y muy literaria. ¿no? Sí. Y creciste muy viendo muchas películas, leyendo libros. Sí. ¿Qué tipo de películas te acuerdas de niño? A ver. Eh, bueno, la verdad, el otro día se lo comentaba, más bien lo hacía partícipe a mis alumnos de la facultad. Lo importante que es estar arropado por una familia al que le gusta el cine. No solamente que, que, la expresión, bueno, voy para distraerme. No, no, no, eso me puede parecer poco interesante decir esto, ¿no? Pues no sé, sale a la calle y te distraes, y es gratis. Además, te sientas en, una, en un café y ves a la gente entrar y salir y tornar, ¿no? No estoy sé, de acuerdo con esa expresión. Pero desde niño mis papás iban mucho al cine, les fascinaba el cine. Entonces, eso yo y mis hermanos lo hemos heredado. Y toda la gente con la que me he ido encontrando y desencontrando, y juntando, y desarrollando, y por la carrera que estudié, ciencias de comunicación, y luego especializado en cinematografía, el cine siempre ha estado muy presente en mí. Es como mi tesoro, tanto oculto, escondido, como manifiesto. Entonces yo de niño ya veía en la televisión el ciclo maravilloso se llamaba Sombras Recobradas, que te lo dije en esa entrevista, hace años en mi estudio. Yo, yo ahí conocí por primera vez el expresionismo alemán, con mis padres, y después de cenar apagamos las luces del comedor sala, ...totalmente a oscuras, poníamos la televisión y nadie hablaba ni respirábamos. Y cuando empecé a ver esas imágenes, esa expresividad de los actores del cine mudo... ...que actores, por favor. Y el cine alemán, el expresionismo, el doctor Caligari, Nosferatu... ...David Ward-Griffith y su actriz máxima, Lillian Gish... ...que es la historia del cine americano, por cierto, maravillosa... ...dijo, esto es una maravilla... Yo creo que el cine sí, sea así siempre. Entonces, claro, pues a partir de ahí, como pues te sigues desarrollando y siempre que podía, después de cuando, bueno, pues los fines de semana veía entonces en la televisión en España que era totalmente en blanco y negro, porque estaba el caudillo Franco, entonces no había televisiones en color pero me importaba un bledo porque yo seguía viendo el cine y amaba al cine. Siempre veía el ciclo de sombras recobradas. Luego había, estaba la sesión de tarde los sábados, donde generalmente emitían westerns. Entonces ahí veía todos los westerns. Anthony Mann, Raúl Walsh, John Ford, Henry Hathaway. Que ¡Ah! decías, ¡guau! ¿Qué es esto? No? Y los domingos en la noche, sesión de noche, para cerrar el domingo último día de la semana. Y en general ahí exhibían películas de ciencia ficción norteamericanas, generalmente de serie B. La humanidad en peligro... Eh, tarántula, monstruos, bueno, no, retiro, los sí. monstruos son los humanos, que al hacer los experimentos indebidos con este, la radioactividad, pues los bichitos crecían de tamaño y luego se comían a los humanos, que yo decía, pues hace muy bien en comerse los bichos a los humanos, por molestarlos. Entonces, era una cantidad de películas totalmente distintas en cuanto a género y propuestas, y luego las películas que da dada pues, mi niñez y adolescencia, podía ver porque había evidentemente no todos los niños podían entrar, había una ley que a partir de los 14 años determina el tipo de películas, entonces yo hasta los 12 o 13, 14, veía un cine concreto, así sonrisas y lágrimas, bueno, creo que aquí se llamó la película de Julie Andrews, que era una institutriz en Austria, se enamora de un varón, ¿cómo no te vas a enamorar de un varón? Si es Christopher Plummer, obvio, eh, bueno, The Sound of the Music, y a partir de los 15, y como yo siempre fui alto, pues ya podía pasar en películas que estaban a partir de 18 años. Y fue así cuando vi por primera vez en Cinerama, Cabaret de Bob Fosse una de mis películas favoritas. ¿no? Entonces, toda mi vida he desarrollado ese gusto y la pasión por el buen cine, repito, el buen cine, aunque hay que ver de todo. Primero uno tiene que ser cinéfago, devoras, absorbes, tragas, fagocitas, y luego ya te vuelves un poco más nice y te vuelves cinéfilo. Y paralelamente a eso, la lectura de todos los libros, dos de mis libros que me marcaron en la infancia y adolescencia, son, serán... Siempre Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y El principito de Antoine Saint-Exupéry, siempre hablábamos esos libros. Eh, yo leía los poemas y cuentos en, en casa de mis papás de Oscar Wilde, El príncipe feliz, El gigante egoísta. Todos llorábamos al final, mi padre, mi madre, mi hermana, yo. Y luego decía mi papá, hay que beber un buen vino porque si no, no puede ser tanto llanto. Y luego en la noche veíamos cine, ¿no? Y luego la música, en fin, siempre... He tenido en mí de manera natural pues un gusto, una atracción hacia, pues, hacia las artes, ¿no? Ir a ver una buena exposición de pintura, pero básicamente leer el cine y los libros. Yo sin cine y libros sería una persona muy infeliz. <risa> cine, libros y gatos, más bien. Cine, libros y gatos en la vida es lo que se necesita para Manuel. Sí. ¿Qué onda con tus gatos? Pues a mis gatos los adoro, he llegado a tener 14, ahora son 7, pues porque la ley de la vida, ¿no? Siempre dije que cuando se mueren un gato no voy a tener más, ¿no? Pero de repente recibo una foto, hay un gatito en adopción, entonces pues claro, ¿qué voy a hacer? Pues lo adopto, ¿no? Es inevitable. Pero creo que voy a preferir en no tener, ¿no? Porque cuando se van es muy doloroso, que es más importante lo que te dejan que cuando se van, pero mi relación con ellos es una relación muy cercana, extremadamente cercana, muy emocional, como con cualquier persona que quieras, ¿no? Para mí un gato o un perro, porque los perros me encantan también. En general los animales, de preferencia domésticos, ¿eh? No me veo no, así, por ejemplo, con reptiles, pues no, I don't like it. Pero uno de mis sueños sería tener una granja como la que tiene Tippi Edren, la inolvidable protagonista, para quien no lo sepa, ¿verdad? De los pájaros y Marnie la ladrona ambas de Alfred Hitchcock, en las afueras de Los Ángeles, donde tiene todo tipo de animales y no tan domésticos, leones, tigres, elefantes, panteras, por supuesto, perros y gatos, ¿no? Yo añadiría, también tendría cabras, corderos, caballos. Adoro los animales. O sea, el mundo animal me parece que, que es indispensable para seguir manteniendo, en mi caso, ¿eh? un equilibrio que en lo particular me cuesta mucho conseguir ese equilibrio, conservarlo, pero rodeado de, del mundo animal me produce un aliento bonito y como que todavía existen las cosas bellas. Y es, ha sido una facultad que he ido desarrollando a lo largo de los años. Cuando era niño no me gustaban tanto los animales, ¿no? O sea, sí, los veía, les podía dar comer y beber, pero no, no los había hecho míos, ni ellos me habían hecho suyos, porque es una relación recíproca. Tú tienes que gustarle también a tu mascota. No puede ser que, que te guste a ti y no a él. Eso es muy importante. Por eso te decía antes lo de la mirada en los ojos. Te entiendes a través de una mirada. Te dicen muchísimas cosas los animales a través de una mirada, de un maullido, cuando te posan una pata encima de ti, porque siempre quieren algo, buscan algo quieren compartir algo. En silencio o con su particular y peculiar manera de comunicarse. Por eso para mí... El mundo animal es fundamental y absolutamente necesario. ¿Por qué gatos? ¿Tienes gatos y no perros? Sí, es una curiosa pregunta porque se ha dado así siempre, desde la primera vez que llegó un gato a mí, que podía haber sido un perro, ¿no? Entonces ahora hubiera, ten hubiera tenido 12 perros, pero siempre han sido los gatos como felinos, los felinos me fascinan, toda la familia de felinos, ¿no? Los leones, tigres, guepardos panteras, jaguares, los adoro, los adoro absolutamente. A veces me parecen animales preciosos físicamente. Y se ha dado de esta forma, pero también me gustan muchísimo los perros. Cuando he tenido bueno, amigos con perros, tenía un amigo, bueno, todavía lo tengo, ¿no? que iba a ver, lo iba a ver y le decía, vengo a ver a tu perro, no tanto a ti. ¿eh? <risas> y dijo, bueno, está bien, eh, era un golden retriever que me parecen maravillosos los animales. Y... Y siempre he tenido una muy bonita relación. Cuando llego a un lugar y hay un perro, nos miramos y pregunto si se le puede tocar, ¿no? Entonces lo acaricio y ya luego ya viene el perro y ya se acerca y establece su relación conmigo. Me encantan los perros, me gustan muchísimo. Y cuando voy a estos lugares que se han puesto de moda, ¿no? En La Condesa, una amiga mía en el Parque México, el Parque España, la llama la Colonia Perro. Porque siempre hay gente paseando <risa> claro. perros, ¿no? Entonces, <risa> Entonces, se me acercan. Mira un perro y se me acerca. Le digo, ¿lo puedo tocar? Sí, y el acaricio ya se quiere quedar conmigo, ¿no? Hasta incluso una vez llegando a Los Ángeles, ya había pasado todos los controles de inmigración. Y yo cuando estaba saliendo por un pasillo para acceder a la calle, donde me esperaba mi amigo allá, cruzó conmigo una mujer policía que llevaba un perro y se me ocurrió decirle, ay, qué bonito eres entonces el perro me miró y quiso conmigo entonces en ese momento la mujer policía pensó que llevaba algo que no habían detectado me pidió por favor que me detuviera y me registró el bolso, creyendo que iba a llevar algo de alimento, no, imbécil iba a decir, solamente le dije algo a tu perro que es muy bonito, pero eso me hizo perder cinco minutos más para salir a la calle ¿Qué es lo más, lo más bonito que te ha dejado un gato? Uf. su vida, sus vidas, eso es lo más importante. Hace unas semanas tu, tuve el placer, me invitaste a, a ir a la, a la facultad, tuvimos una plática en la Facultad de Cine, sí. aquí en la Ciudad de México, fue muy muy divertido, gracias de nuevo, y quiero que me platiques más de la, de la facultad, qué pasa ahí con, con los alumnos, de dónde viene ese... ¿Ese drive de haber cofundado una escuela de cine? Bueno, pues es que yo antes, junto con Israel, dábamos clases en otra universidad de cine, en la Universidad de la Comunicación, que está en la Plaza Luis Cabrera y, si no recuerdo mal, con Zacatecas, ¿no? Sí. Y estuvimos varios años y, bueno, pues Israel salió de ahí, decidió fundar esta, me invitó, yo acepté Encantado, fue algo rapidísimo, tiene una capacidad para generar nuevos proyectos Israel encomiable. Y es una facultad donde únicamente es, es sobre de cine exclusivamente, como lo que te mencioné antes. Entonces se hace un proceso pues, como en el CUE con el CCC, eh, alumnos que quieren... Eh, Aprender, bueno, estudiar la carrera, entonces se hacen un examen, una serie de entrevistas y supuestamente pues estos chicos y chicas quieren convertirse en los futuros directores de, de México, ¿no? Pero en estos dos años que ya llevamos, pues me, me lo permito dudar un poco, ¿no? Yo creo que todavía le falta un poco de... De, ...de mayor publicidad... ...pero es que cuesta mucho, Ramiro... ...construir realmente... ...como lo que ha hecho Israel y con mi ayuda y con otros profesores, Brigitte Brock entre ellos, ¿no? que también es cofundadora, una universidad de dos pisos que ahora ya es más grande, donde cada vez hay más alumnos, pero cuesta muchísimo, de repente hay, hay demasiados obstáculos, te puedes topar, pues ya sabes, con el típico constructor que dice que tiene permiso y luego no lo tiene, ay estás en México, no estamos en Finlandia, todo es civilizado, una vez más, el orden, la estructura, no, entonces todo de repente cuesta demasiado. Pero el entusiasmo es mayor, a mí me gusta mucho enseñar, ¿eh? la verdad, me, la parte didáctica me he dado cuenta poco a poco y he ido desarrollando este gusto desde que invito el Foro Shakespeare a impartir hace ya 11 años los talleres de casting para actores profesionales, que a mí no se me había ocurrido cuando he sido un profesional del casting, o creo que lo soy… Me tiene que invitar a alguien de fuera para decir, Manuel, queremos que des un taller de casting. Yo, no, pues no va a ser el vecino, pues claro, tú mira tu currículum, ¿no? Y fue a partir de ahí donde ya hice, trabajé en todo un, un programa, un temario, una estructura, que evidentemente con el tiempo ahora pues lo tienes que ir modificando, ampliando, para que siga siendo atractivo. Y pues eso ha sido muy, muy bonito. Descubrir... Que me encanta la enseñanza, no solamente la dirección de casting, ¿no? Y bueno, pues más bien el diseño de casting, porque la dirección al final le compete al director, obviamente, aunque tú diriges todo lo relacionado con el reparto, con las audiciones, ¿no? Y con la selección de actores. Pero el director es, pues es el director, obviamente. Pero la enseñanza me gusta mucho compartir con chicos y chicas jóvenes, compartir ideas, compartir experiencias, desde las tonterías que pueden llegar a decir a de repente ocurrencias, escuchar lo que les pasa, lo que expresan, sus carencias, lo que aprenden. Lo que... Eso me parece fantástico, involucrarte, no demasiado tampoco, porque ahora ya ves, con toda esta historia totalmente distorsionada del Me Too. Tienes que limitar un poco las relaciones que tienes con tus alumnos y alumnas, ¿no? Que me parece terrible, ¿no? Tiene que haber una prudencia ahora en el en Absoluto. Exceso. Es decir, te puedo tocar el hombro, no hay nada en ello. Es ¿eh? simplemente para dirigir una escena, ¿no? Pero me parece... Bueno, me gusta, me gusta mucho esa parte de didáctica, de ese intercambio que hay con gente nueva que quiere aprender. De pronto, a pesar de, la, de, la de este estado fallido de orden y estructura que tenemos... Eh, en diferentes niveles aquí en, aquí en, aquí en México. Eh, ¿Qué es lo que te sigue motivando a seguir en el proyecto de la facultad? Ay, qué pregunta me haces. Yo creo que lo que me sigue motivando es tener la absoluta responsabilidad y competencia y dirección de mi maravilloso cineclub. Porque en el cineclub soy yo el que decide qué películas voy a exhibir semana tras semana, viernes tras, tras viernes. Toda esa curaduría la pienso, la reflexiono, o ni una cosa ni otra, sino simplemente de un día para otro, o de una noche para otra, soy yo el que lo decide. Generalmente las películas están unidas, porque son dos películas eh, los viernes, por un tema en común. Y si no lo ves... A priori, hay que buscarlo. No puedes dar siempre la papilla al muchacho o la muchacha. Búscate la vida, ponte las pilas o lo que quieras, zapatos, tacones y busca, explora, indaga. Tiene un poco de interés, ¿sabes? Entonces, eso como es absoluta tutoría mía, eso me fascina. El cineclub es uno de los. El cineclub las... para mí es casi intocable. Sí. Entonces, cuando no lo puedo dar porque me tengo que ir de viaje lo que sea… ay. Digo, ay, no me iría por mi cineclub, ¿no? <risa> no, la clase que imparto, las clases, depende, a veces tengo un grupo, a veces tengo dos, pues evidentemente les, les enseño la materia de apreciación cinematográfica, o saber ver cine, o llámalo como quieras, ¿no? Y tiene que ver absolutamente con las mejores películas de la historia del cine, desde el cine mudo hasta el cine actual, ¿no? Pero también hago una selección rigurosa para mis alumnos. Pero el cineclub me fascina, ¿no? Me gusta muchísimo... ¿Qué les voy a, a exhibir la semana que viene? ¿Qué es, lo más, ¿Qué es de las cosas más interesantes que has puesto en el cineclub. Pues mira, además de los maravillosos directores, bueno, que a mí me fascinan, ¿no? Como ya sabes, Alfred Hitchcock, el señor inglés por antonomasia, fantástico Hitchcock, Ingmar Berman, Federico Fellini, eh, Luquino Visconti, eh, no te sé, todos europeos. Qué raro, ¿no? Este viernes último para mí fue muy especial porque son dos películas europeas. Una francesa-italiana-alemana dirigida por un polaco, Andrzej Zulawski. Eh, lo importante es amar. Una maravillosa película que ama su odias, absolutamente violenta, ap apasionada, dolorosa y con una poesía increíble. ¿no? cómo combina Zulawski, que ya falleció hace poco, tres años, todos estos elementos en esta película, ¿no? sobre una desesperación y cómo la gente tiene que devorar la vida para poder seguir viviendo, ¿no? mal o bien, con una inolvidable, inolvidable Romy Schneider, Fabio Testi, Klaus Kinski y luego con la penúltima película de un hombre que también devoró la vida porque al final la vida lo terminó devorando a él, por elecciones equivocadas, Rainer, Werner, Fassbinder, una película fascinante, La ansiedad de Verónica Voss, ¿no? y donde ambas películas hablan del otro lado del cine, que es el peor lado que puede tener, y no ese cine maravilloso, bonito, familia, comunidad cinematográfica, nos apoyamos, una absoluta mentira es el otro lado de la moneda y es el más tenebroso que pueda haber. Son dos películas que han sido importantes, sobre todo en mi vida, la primera de Zulapsky, porque la primera vez que yo la vi, estaba prohibida por el gobierno franquista, salí absolutamente consternado del cine. Y la primera vez que también vi, ya más recientemente, claro, la, la ansiedad de Verónica Voss, me di cuenta, ¿no? Digo, ¿por qué Fassbinder, que en realidad Verónica Voss era él? era Fassbinder, en Verónica Voss, en su lado de mujer, ¿no? ¿Por qué haciendo esas películas cada vez con una mayor simetría, un mayor perfeccionismo formal, una fotografía extraordinaria, ese homenaje al cine, al melodrama del gran director alemán que triunfó en Hollywood, Douglas Sirk, que eran sus favoritos, ¿por qué al año siguiente hace su última película y se mata de una sobredosis de alcohol y drogas? Kerel basada en la novela de Jeunet, Kerel de Bres, ¿no? ¿Por qué eso, no? porque estaba peleado con la vida, fue una constante lucha, y claro, pues al final es la vida la que te gana, no tú ganas a la vida. Entonces fue un, una selección muy, muy particular y profundamente cinéfila. No era para todos los gustos esa selección de películas. Sin embargo, para el próximo viernes, pues he seleccionado dos películas del gran maestro Hitchcock. Dos películas, como decía una amiga mía, digo, bueno, son más suaves, evidentemente tiene una gran calidad, pero es para dejaros descansar, ¿no? Sabotador, saboteador o Sabotaje, del año 42, y Cortina rasgada, del, de 1965, aunque se estrenó el año siguiente, que es una película más de espionaje me encantan las películas de espías, con varias escenas impagables y maravillosas resueltas con esa maestría del gran Hitchcock y que además está el guapísimo de Paul Newman, por favor, ¿cómo no vas a ver una película con Paul Newman? Aunque Hitchcock no quedó nada satisfecho de él en la película. Recuerdo una entrevista que, por cierto, voy podido llevar a la facultad porque suelo encontrar, bueno, no tener entrevistas de, generalmente de los directores que exhibo sus, sus materiales, y decía Hitchcock, ¿saben lo difícil que es conseguir o pedir a Paul Newman que me dé una mirada neutra? Siempre me miraba en plan, actors de estudio. No, quiero una mirada neutra, nada más. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y sí. que yo además recuerde esas anécdotas. No cualquiera lo hace. Oye, ¿cómo, cómo, cómo se ve el cine? ¿En el cineclub? No, en la vida, ¿cómo se ve el cine? Menos cine, ahora. Se ve menos cine, porque vivimos en México, entonces pues uno tiene que opinar en función de dónde vive. ¿no? no vivimos ni en París, ni en Helsinki, ni en Barcelona, ni en cualquier ciudad de California, donde hay una actividad ingente en el cine. Yo, desde mi punto de vista como espectador, no como profesional, ¿no? como espectador, hombre que le encanta el cine y tal, que va he dejado de ir ya prácticamente, en su mayoría, al cine, porque ya no me lo paso bien, no soporto que alguien entre tarde, con la película ya empezada, que la puerta quede abierta y entonces evidentemente entre un reflejo del pasillo y que el chico o la chica que se encarga de eso no haga su trabajo y no cierre la puerta. La última vez que fui a ver justamente la de Alien Covenant me tuvo que levantar tres veces de la butaca para decirle, oye, haz tu trabajo, cierra la puerta, no tengo yo para avisarte. Luego la gente entra con un combo inmenso, retiro inmenso, un combo ya es algo grande, de palomitas, hamburguesas, y a mí eso no me gusta, me parece una ordinariedad total. Entonces no disfruto el cine, lo disfrutaba hace años, cuando iba a la, a la universidad, o en la etapa previa, cuando íbamos con mis amigos, o cuando yo iba solo, con mi hermana, con mis papás, porque la gente entonces de verdad iba a disfrutar el cine. Ahora parece que va a hablar por celular al cine o va a comer al cine, eso no lo comparto ni me gusta. Por eso no se ve bien el cine ahora. ¿Y para aprender a ver cine? Dejar de comer, dejar de responder al celular… Y tener una actitud rigurosa, estricta y amorosa con el cine. Totalmente. Cosa que la gente no la tiene. Ahora, con todo esto que vemos ¿no? y que lo hemos estado ahorita repitiendo y repitiendo, lo que, nos, lo que no existe y lo que falta y lo que está aquí, así como roto en México, ¿por qué sigues estando aquí en México? Tengo todavía ciclos de vida por cerrar aquí. Por ejemplo, no me puedo ir de estampida porque no es la mejor manera de irse de un lugar donde además te he cogido con los brazos abiertos, que eso lo voy a seguir diciendo. Yo desarrollé mi carrera como director de casting porque yo en Barcelona era periodista cinematográfico. Y daba algunas clases de vez en cuando, pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, sí me ha dado mucho, pero es que hay muchas cosas que para mí no son más negativas y me pesan más las negativas que las positivas. ¿Quieres que te haga una lista? La inseguridad, la violencia, los secuestros, el tráfico de personas, la migración, el desmadre, el descontrol. O sea... Si lo tengo que poner en una balanza, actualmente me pesa más lo negativo que lo positivo. Entonces tengo una serie de, como te decía, pues de, de ciclos que cerrar y hay que hacer las cosas una, con orden y estructura. Claro. Pero no me gusta la situación actual en México. No ¿Desde me gusta, cuánto en no te gusta? Desde hace ya unos cuantos años. Sientes que ido ha ido empeorando. Absolutamente. Ha habido un deterioro de la sociedad en todas sus capas, pero cada vez más alarmante. ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, tú deberías saber más esa respuesta porque eres mexicano, ¿no? Yo soy español y mexicano adoptado, ¿no? Aunque nunca me he sentido extranjero, que quede claro. Jamás, nunca, ¿eh? Nunca. Pero México te ha tratado súper bien, eso Pero me Pero yo también claro, he tratado ¿no? muy bien a México. Sí, es totalmente. recíproco lo que te claro. decía antes. Si sí. quieres que algo sea equilibrado, tiene que ser recíproco. Totalmente. Bilateral, no puede ser unísono. No, pues. Pues sería. Te puedo decir. Una respuesta que yo supongo que ya habrá oído mucho, ¿no? Tantos años de corrupción, evidentemente, corrompen a una sociedad y la gente, por muy buenas intenciones que tienen, de una manera u otra, también se dejan consciente conscientemente corromper, vulnerar, porque no pueden hacer nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Salir a la calle a protestar para que te desaparezcan al día siguiente? O sea, algo que para mí partió ya definitivamente la sociedad mexicana fue cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso a mí me produjo un profundo dolor, y te lo digo en serio. Cuando escuché eso, me fui a la cama y me puse a llorar. Dije, yo no quiero seguir viviendo en un país donde sigan pasando esas cosas. Porque dime si ha habido alguna solución y que el actual presidente diga que hay que perdonar y olvidar. A ver, a ver se tomó un ácido, le sentó mal, no ha dormido bien en toda su vida. ¿Cómo puede decir un estadista que no es un presidente que tampoco lo está demostrando demasiado, aunque yo me alegré muchísimo que él saliera, porque no voy a votar jamás ni un priista ni un panista y no hay más opciones? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Esas Son mis, mis creencias políticas. Pero no puedes decir que hay que perdonar y olvidar. Díselo a los padres de los 43 Chicos desaparecidos. Díselo a, a mujeres desaparecidas y asesinadas. ¿Cómo puedes decir esto como presidente? Hay toda una, una falta de acción y una falta de reacción, creo, y de pensamiento colectivo crítico que nos haga despertar un poquito de todas estas acciones. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Ramiro? Es que... Hay que, primero hay que, hay que también comprender y analizar la historia de Latinoamérica, porque pues México forma parte de Latinoamérica, ¿no? que siempre ha sido expoliada, robada, vulnerada, violada en todos los sentidos. Y claro, después de tantos años de despojo económico, político, social, aunque aparentemente había una democracia, un partido revolucionario e institucional que de por sí es algo surrealista, ese despojo afecta a la población. Esta también queda despojada en todos los sentidos y les da igual. Mientras no me toque a mí, voy a hacer lo que pueda. Pero es lo mismo que decir, a ver, pregúntale a cualquiera o a ti mismo la situación de África, que es infinitamente peor. ¿A quién le importa lo que pasa en África? Ayer fui a ver una obra de teatro interesante de Jaime Chabot, eh, niños chocolate, resulta que bueno, el chocolate que todos los que somos fans, yo el primero, del chocolate, y del chocolate negro, que me fascina, pues evidentemente, son niños explotados en Ghana y Costa de Marfil, quienes trabajan el, el chocolate? ¿Y a quién le importa? Y así podemos encontrar en el celular que tenemos, en muchas cosas que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esa, Lo que quieras. Sí, hay una deshumanización generalizada. Absolutamente, ¿no? O sea, ¿cómo se ha permitido en el país que la, el, ese tren la bestia, que, en fin, que salga ese grupo de asesinos horrendos, que ha olvidado su nombre, que secuestran y matan? ¿La Mara? ¿Eh? Mara. Eso, si sí, no los sí. quiero repetir. Que a, lo, a la pobre gente que intenta ir <risa> a otros lugares para tener un, una vida mejor, supuestamente, no. que los secuestran, que los matan, que los violan, que los descuartizan y se sigue permitiendo eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al mundo? ¿De no. qué sirve la ONU? ¿De qué sirve la UNESCO? No sirve de nada. Creo que esos organismos vemos que no hay mucha acción. Bueno, pues entonces tanto despojo afecta al ser humano. ¿Cuál crees que sea la, contra, la contraparte de eso? No lo sé. No lo sé. Pero algo tiene que suceder. Claro. Pero en el que no lo sucede. Y además el planeta, por otra parte, se va desmoronando de una manera inexorable. ¿No sientes que hay una, una cierta... Esta, esta, vamos a llamarla así, agenda de deshumanización, que de pronto es empujada incluso desde la, las industrias del entretenimiento. Sí, claro, total El cine, el cine hollywoodense, de pronto... La, el la, mal la, cine hollywoodense. El mal cine hollywoodense. Porque hay buenas películas. Este bien. año, en las películas que recibí de la Academia, no todas, ¿eh? Muy pocas me gustaron y aparte, pues lo digo y me da igual si se entera o no la academia porque yo tengo mi opinión y no la voy a cambiar porque ellos sean los señores de allá, ¿me entiendes? Pero hay algunas películas que realmente valen la pena. Hay un documental extraordinario que ya se los exhibí a mis alumnos de una directora libanesa, Nadine Lavaki, Capernaum, que es extraordinario, donde habla de la situación de los niños pobres en el Líbano. ¿Y a quién le importa eso? ¿Cuál película es? Capernaum o Caos, que okay. es la película que tiene que haber ganado el Oscar, a lo mejor película en extranjera, y no la que ganó. Porque esa película es realmente extraordinaria. Capernaum, que ya te lo había recomendado. O sí. Caos, de Nadine Lavaki. Y que además es la primera vez que una directora árabe ha sido nominada al Oscar. Su película fue nominada. Eso habla muy, también muy bien de cómo la sociedad se ha abierto y cómo por fin una mujer árabe puede dirigir una película extraordinaria. Con un gran problema social. Es lo mismo cuando... Miran ir de las pocas cineastas hindúes, <coughs> filmó su primera película que me parece fantástica, Sala en Bombay, donde la situación de un niño en Bombay, un niño pobre naturalmente, ¿no? ¿Por qué no hay más películas así? Esas películas, claro que sí, que abren una conciencia social, pero son una o dos, tres, entre cien comerciales. ¿A mí qué me importa el cine de Bollywood? Me importa un pito. ¿A mí qué me importan las películas comerciales? Me importan un pito. Es que no me interesan, Ramiro. Me interesan las películas o cualquier conducto o manifestación artística que te haga pensar, que te haga llorar, que te haga reír o que te haga decir, hostia, expresión española. Algo ha pasado, ¿no? Sí que te algo remueva pasa? algo, que te remueva, que haya una que reacción, sea? acción, reacción, una provocación. no de qué sirve el arte. Bueno, la sociedad en sí. Entonces, algo urgente tiene que pasar, tenemos que hacer porque yo, la verdad, no soy nada optimista con el destino de la humanidad en unos años. El planeta se está hundiendo, consumiendo, desapareciendo. Yo creo que yo creo que hay un... Hay un sí hay, como tú bien ahorita lo dices, sí hay un cine como hay una muchas más bien expresiones de arte en todo el mundo que sí están abocando y evocando y tratando de despertar una conciencia diferente. ¿no? Creo que incluso me gusta pensar que nosotros mismos aquí en Gobierno Zombies, uno de nuestros drives es justamente es el poder conectar y el poder despertar, encontrar la manera, porque creo que no es fácil ciertamente encontrar la manera de, de ahora sí que craquear el Matrix para como conectar y que, y que empiecen a ver esta conexión de una conciencia diferente creo que es muy difícil, creo que las reglas no están puestas para eso, ¿no? creo que no es nativo que eso vaya a ocurrir, creo que eso no va a ocurrir naturalmente, no va a venir desde Facebook, no va a venir desde las redes sociales, no va a venir desde los likes, creo que va a venir más bien desde la apertura al arte, a la lectura, al buen cine o al buen arte, que de pronto es difícil ver eso, pero creo que de pronto también hay que ver que, que sí están habiendo nuevos impulsos por poner afuera esos mensajes, ¿no? Como tú dices, ya hay más realizadoras que están encontrando, a lo mejor es una ahorita, ¿no? Es una entre N mil películas, a lo mejor es una puesta en escena, a lo mejor es un libro, pero creo que eso está empezando a ocurrir, ¿no? no lo, lo menciono porque creo que también, eh, yo también siento que de pronto... Es fácil ser negativos, creo que también una de las misiones del sistema es mantenernos negativos, ¿sabes? Y creo que hay que tratar desde ahí de combatir esa posición. ¿Cómo ves? Te voy a responder muy cortamente, por eso la importancia de mi cine club. Exacto. Y de mi clase de cine con los alumnos. Está? De crear espacios en los que realmente se pueda conectar, creo sí, que... Sí, pero es muy lamentable, Ramiro, que cuando a ver alguien, un chico, una chica, se matricula de manera voluntaria eh, y luego se, se, se desmatricula. O sea, ¿dónde está el estímulo? ¿Qué interés tiene? Además, ten en cuenta que todas las carreras, con me medios, becas o no, él lo sabe muy bien, se las pagan los padres, ¿eh? ellos se pagan un pito porque son desde los más jóvenes, 17, a 20, 21, 22. Entonces no aprovechan ese espacio que yo aproveché muy bien cuando mis padres me pagaron la carrera, con, o, o, o contigo, o con la mayoría de mis amigos que terminaron la carrera, o con lo que sea, no. da igual. Lo que quieras, orfebrería, alfarería orgánica, me da igual hacer algo bien en la vida, hacer algo. Tener el tren de pensamiento de que puede ser útil en la sociedad. Y no Ahora. como ellos, que la mayoría tienen un gran desinterés y que de repente vienen y de repente no vienen. ¿Qué es eso? Es que me cuesta mucho entenderlo. Tienen un profundo desinterés por todo, hasta por sí mismos. Pregunto para saber y para encontrar si de plano todo, todo, todo, todas estas 20, 30 personas que vienen, se van, vienen y se van de la misma manera o si de pronto va viendo el semillero, va saliendo Sí, pero uno, no son constantes pero Eso creo que problema. en ese uno pues ahí sí, está sí pero no les no tienen la constancia claro o sea cualquier pequeña cosa detonante ya es suficiente para que dejen de venir pues ya está o sea dónde está tu interés ahí sí no sé qué le esté pasando a tus estudiantes porque como te decía ahorita estar estudiando cine creo que ya es de un entrada delite. es el lujo claro sí es un lujo sí por favor ahora sí que en bueno, en mis tiempos era muy difícil los papás decirles, oye, yo quiero estudiar cine, mis ¿Estás papás, de bueno, sí fue un show. De hecho, yo nunca los convencí. O sea, bueno, hasta después de un rato, pero me costó mucho trabajo. <risa> sé que eras ¿sabes? chico, ¿eh? Sí, claro, sí que te digo, pero me costó mucho trabajo. Esa idea era muy, muy, muy, Entonces, es muy abstracta. Pues dices, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les pasa por sus cabezas? ¿En qué están pensando? ¿O qué es lo que no incorporan? ¿Qué es lo que no piensan? Hay un problema ahí, hay un vacío ahí, hay, hay un problema, una visión. Ahora, te voy a decir otra cosa, no sé. Y no por justificarlos, ¿eh? pero sí creo que hay una. La misma. El mismo sistema que nos mantiene. Eh, como dices ahorita, ¿no? en este sistema de competencia con los 10 en el sistema educativo y así podemos agarrar muchos ejemplos creo que también parte de su rollo y que para eso están puestas las redes sociales y todo, es mantenernos en este estado, pues de creo que de existencia un poquito patética en la que nunca terminas de alcanzar nada nunca te, ni siquiera creo que te conoces a ti mismo lo suficiente como para poder alcanzar algo que te va a realizar como persona, entonces creo que también esa deshumanización eh, pues es muy clara que, que que, que está ocurriendo todos los días y si la gente no está leyendo o viendo algo que los mantiene más vivos que no, porque estar en el celular creo que no te mantiene tan vivo, te hace más zombie que otra cosa, eh, está cabrón. Sí, totalmente, pero para eso, han tomado una decisión, a ver, todo forma parte de un tren de pensamiento, de un causa y un afecto, una acción y una reacción. Ellos ven, a ver, facultad de cine, facultad especializada exclusivamente en cine y deciden acercarse porque les interesa a priori lo que les puede dar esa facultad para su posterior desarrollo como estudiante, lo que sea, y luego aprueban el examen, las entrevistas personales y se matriculan porque luego se tienen que dar de baja. Ahí van a ir a un lugar, a un semillero de estímulos, no de lo contrario. Entonces, el problema son ellos. Porque además, en general, el profesorado de ese lugar me parece bastante competente. O sea, por favor, y además si el director es un hombre que no sabe todo lo que se ha esforzado y lo sigue haciendo Israel para generar ese interés en los alumnos que se quieren matricular. O mi labor como profesor. O sea, imagínate, tú, tú lo sabes, cuando lo explico en la película, les explico hasta de las enfermedades que tuvo el director. Les hago toda una curaduría, toda una explicación de lo que pasó antes, después, durante, los premios, los no premios, la recepción, todo. El ubico la película si pertenece a un género, si hay un movimiento. O sea, más información y con mi manera de expresarme y de comunicarme, que es fascinante, que suena pedante Por Dios, lo tienen todo y ahí sentados. Y que dejen de venir, ay, ay, o sea, es que tírate por un puente, eh, francamente, eh. Qué, poca, ¿qué vida más poco interesante tienes? Que, que no seas capaz tú de generarte, de autogenerarte estímulos, como yo hacía, que cuando salía de la facultad y cuando tenía vacaciones, cada día me iba al cine, cada día, y veía todo lo que había. Que a mis papás decían, se te van a caer los ojos, porque iba con lentes. Y si no, estaba en la biblioteca y leyendo libros, libros de cine. Todo el día me estaba informando, todo el día me estaba cultivando, todo el día estaba auto lo que quieras, estimulando. Todo lo contrario de ahora. Su único estímulo, los celulares. Ese es el único estímulo que tiene la gran mayoría de la gente ahora. Que ni siquiera es el celular el problema, el problema son las redes sociales, sabes, o sea, específicamente lo que estamos hablando, que ya lo hemos platicado en esta misma mesa, es del algoritmo. O sea, estamos hablando específicamente de lo que te hace que te, de lo que está estimulando la dopamina en tu cerebro, que está pensada de esa manera para que regreses y regreses y regreses a Facebook, y a Instagram, y a Twitter y a todo eso, y que no ocurra nada más que estés esté medio en, en estática, ¿no? El cerebro sí. lo mantienes en estática, Total, en lugar de abrir un libro, claro. ¿No? Pero no estamos enojados, que quede bien claro, Manuel. Somos apasionados. Vehementes. Exacto. <risa> exacto. Sí. Hablemos, de, hablemos de, de directores y de actores. Me gusta mucho que siempre que platicamos y cuando te he escuchado hablar, siempre dices y haces muy, muy hincapié en directores de actores, ¿no? Que es algo muy importante porque... Ah, existe este, este director, creo que director técnico, este director que nada más quiere, se preocupa por cómo se mueve la cámara, por cómo se ve la luz, se uh -huh. sabe, es muy técnico, se sabe todos los lentes, todos los milimetrajes, todas las cuestiones. Sin embargo, se olvida del actor, ¿no? que creo que es la materia prima es el instrumento principal para contar la historia, ¿no? para plastificar y para traducir en acción lo que ya platicamos hace rato, la maravilla del guión, que como lo dice el nombre, es la guía que luego se, se traduce en, en la historia. Platícame tus directores favoritos, con quién te gusta trabajar, hablemos de todo esto. Ay, esa es la pregunta más imprudente que me pueden hacer. Sí, lo sé. <risa> bueno, tengo muchos directores, Ramiro, y algunas directoras para que no se sientan ofendidas las mujeres del gremio. La verdad son muy pocas, ¿eh? porque hay muy pocas buenas directoras. De los trabajos conocidos, no de los que uno desconoce, claro, ¿ok? Dale. Me hubiera fascinado, como te lo explico, trabajar con Alfred Hitchcock, que es uno de mis directores favoritos. Bueno, o sea, claro, no fue posible porque, pues... Soy de otra generación, ¿no? <risa> Pero ni siquiera, aunque me hubiera dicho nada, aunque hubiera sido una asesoría, ¿no? Estar en un rodaje con él. Y por supuesto, con Inmar Berman, con Visconti, con Federico Fellini, bueno, con los directores del expresionismo alemán, que son mis directores favoritos, con Ken Russell, uno de los grandes iconoclastas del cine británico, John Schlesinger, me fascina, Zulavsky, Fassbinder otros de mis grandes directores, y bueno, pues del cine mexicano, de los que me ha... y hay muchos más directores que me gustan muchísimo, eh, por supuesto, prácticamente todas las películas que exhibo en el cine club o en las clases son películas de mis grandes directores. Del cine mexicano me parece que Alejandro González Iñárritu es un estupendísimo, estupendísimo, ya sé que dice estupendo, estupendísimo director de actores, es fantástico trabajar con él. Y, por supuesto, Arturo Ripstein. Me fascina todo el proceso creativo con Arturo Ripstein, que para mí es el mejor director que hay en México, con el que he trabajado en ocho películas. Y desde el momento en que llegamos a las audiciones con los actores, bueno, el momento previo de leer ese guión, de interrumpirlo, de llamarle corriendo para decirle me reí muchísimo en esta escena o, o me entraron ganas de llorar. ¿Qué es esto? No? ¿Qué fuerte? ¿Qué exacerbado? ¿Qué grotesco? ¿Qué iluminado? Sentarme al lado del director, siempre me siento a su lado, él siempre me quiere a su lado porque doy las réplicas, que me gusta mucho dar réplicas, bueno, lo hago siempre, casi siempre, ¿no? Y el actor o actriz se sienta enfrente, la presentación, breve entrevista y luego ya la audición, ¿no? Todas las indicaciones previas y posteriores o durante el proceso de audición, que el director le dirija al actor o la actriz para que hagan mejor el personaje. ¿no? Hasta cierto punto, claro, después de tres aclaraciones, si el actor o la actriz no lo llena, pues eh, buenas tardes y que le vaya muy bien. ¿no? Pero todo ese proceso yo lo descrito muchísimo como director de casting porque siempre para mí es un enorme aprendizaje estar al lado de un director con el que trabajo muchísimo, con el que admiro y que además me gustan sus películas. Por transgresoras, por violentas, por difíciles, por, también por iconoclastas, por lo que tú quieras. ¿no? Es Arturo Ripstein. Su, fil su filmografía es punto y aparte en la historia del cine mexicano. Entonces ese aprendizaje a mí me sirve muchísimo porque yo luego lo incorporo en mis talleres de casting. ¿no? Siempre, siempre que puedo pongo escenas de películas con las que he trabajado y es una manera maravillosa de rendirle un homenaje ¿no? a, a este director que cuida mucho el nivel eh, con la actuación y que exige mucho que el actor, pues evidentemente, de lo, lo demás de sí, ¿no? que es, es básicamente la dicción. Los actores ahora no tienen buena dicción, Ramiro. Es impresionante. Empiezan a hablar y no los entiendes. O corren de tal forma que se comen o engullen las palabras. Entonces falta dicción, proyección, claridad. Eso, por eso es fascinante trabajar con él o los niveles que de, de precisión casi intolerables a los que llega Alejandro González Iñárritu como te dije antes, pero hay otros directores que también trabajan muchísimo con sus actores como Alejandro Springal como Teresa Suárez, como Alan Johnson, con muchos directores que, que puedo decir que, que y con muchos he repetido, si tú observas mi currículum he repetido con muchos directores, con Alejandro Gamboa que más es un hombre encantador y eso es por algo, ¿no? Me, me gusta mucho repetir con los directores con los que me siento bien, me siento a gusto, que nos podemos dar un abrazo, que podemos tomar un café, que podemos hacer una ligera broma o, o que no hay necesidad de, de hablar, comunicarte a través del silencio, de una mirada, ¿no? De un guión entendido y que es además muy bonito que te digan pues me gusta mucho la selección de actores que has hecho, ¿no? Eso es muy, muy estimulante y pues es un, un plus, ¿no? pues siempre nos gustan que nos digan, ok, tu trabajo, ¿no? ¿Entendiste, no? A todos nos gusta absolutamente, ¿no? Pero en general, solo con algunos directores no volvería a trabajar, pero bueno, son películas que ya he eliminado de mi currículum, entonces, por lo tanto, es una fantasía, no existe. <risa> Justo Ripstein es uno de mis, de mis, de mis directores favoritos. Aquí tenemos justamente El Evangelio de las Maravillas, que es la primera película que hiciste que hiciste con él. ¿Cómo ha sido ir trabajando con una persona tan fascinante como Arturo Ripstein a lo largo de todos estos años? Pues uh, Y bueno, con Pazalicia. Sí, pues esa base, sí, pero te aclaro que en las audiciones son la de Arturo, claro, eh. claro. A veces el productor, pero Pazalicia nunca ha estado en las audiciones. Ella siempre va a los rodajes, le encanta ir a los rodajes. Es presencia constante en los rodajes. Quise decir con los guiones de sí, Pasa pero en el Evangelio de las Maravillas fue un reto que yo quise superar, hacer un, unas super propuestas, ¿no? Y estas, porque fue una, una, un trabajo notable en el sentido de que la pareja protagónica tenían que ser dos adolescentes de 17 y 18 años, ¿no? Entonces fue una ardua labor de, de búsqueda, nos entrevistamos con más de 100 chicos y chicas de esas edades o un poco mayores que aparentar en esa edad, que sabes que es difícil, porque no es lo mismo tener una cara de 17, 18 años cuando tienes 22, ¿no? que te veas más joven. ...Cati eh, Jurado, Paco Reval y todo el, el elenco fantástico que está en la película... ...y mientras estábamos filmando esa película ella tenía la siguiente... ...que era el coronel lo tiene quien la escriba... ...y fue entendernos desde el primer momento ¿no? de, de una reciprocidad... ...de entendimiento, de inteligencias, la manera de entender su cine... ...la manera de leer los guiones escritos por Pazalicia García-Diego... ...y además compartimos un sentido de humor... Hasta cierto punto vitriólico, yo me río mucho con... Es muy simpático durante todo el proceso de, de las audiciones, Arturo. Se suelta mucho y dice cosas que me hacen muchísima gracia. Y mientras estábamos filmando, fue muy bonito, eso voy a recordar siempre, entre una audición y otra... Me mira, me pone la mano en el, en el brazo y me dice, y terminando esta, el coronel lo tiene que le escriba, ¿eh? digo, y las que quieras, ¿eh, Arturo. Y así fue. Y después el coronel lo tiene quien le escriba, que fue en el 98. Fue Así es la vida, La Virgen de la Lujuria, Carnaval de Sodoma, eh, Las Razones del Corazón, La Calle de la Amargura y la última, que terminamos en diciembre, El Diablo entre las Piernas. Y creo que estoy olvidando una, porque he trabajado con él en ocho largometrajes. Entonces eso fue ha sido un maravilloso, ¿no? Ese trabajo casi constante con él y además, pues, es, yo le puedo llamar en cualquier momento para simplemente preguntarle cómo estás, Arturo, hablar con él, con Paz alicia, enviarle correos. Me gusta muchísimo trabajar con él. Aunque me, siempre cada vez que me junto con él me siento muy intimidado y se lo digo, ¿no, Arturo? Dice es que, pero ¿por qué? ¿Te si llevas ya como 30 películas conmigo? Digo, pues no sé, pero siempre al principio me intimida ¿no? y luego ya nos, ya nos reímos mucho. ¿Cómo ha sido con, con, con tú ¿Cómo, ¿Cómo fue más bien el proceso de Amores Perros? Me acuerdo que me habías contado que tú estabas por irte de vacaciones. No, me iba ya, fue en no, diciembre 98. Del, del 98. Sí, tú te ibas porque de Porque la productora Tita Lombardo, quien trabaja muchas veces con ella, me envió un guión, eh, el que te comenté antes se llamaba Perro Blanco y Perro Negro. Y me dijo, pero antes de que te vayas, pues, quiere entrevistarse contigo porque ya ha oído hablar de ti. Yo no lo conocía. Yo acaba de, de terminar Un dulce olor a muerte con Gabriel Retes y el coronel no tiene que un escriba con Arturo Ripstein. Y leí el guión que me pareció extraordinario, te repito, y cuando me entrevisté con él, él sabía de mi calendario. Y ¿eh? me dijo, no, no, no, hay problema, si nos entendemos y tal, no, no hay problema, yo lo espero porque la película era para el, para el año siguiente. Y cuando me entrevisté con él por primera vez, pues ambos estábamos un poco tímidos y dije, bueno, él sabía ya los proyectos en los que yo había trabajado, sabía de, mi, bueno, de mis referencias y que le gustaría trabajar conmigo. Digo, pues encantado, además tu guión me pareció increíble, Alejandro. Me parece un guión rompedor, con grandes posibilidades para tus actores y le había llevado una propuesta porque yo desconocía qué es lo que quería. Digo, bueno, yo estos son actores que a mí ya no me gustan demasiado porque están muy vistos y es lo que generalmente quiere o, o te pide un director, pero yo creo, si me permites, que tu película requeriría de otras caras, otros rostros. Y cuando vio digo, no, no, esto te entiendo, no me interesan y, y no me preguntes por los nombres porque no los voy a decir, ¿eh? Eso te lo puedo decir, off the records. Me hice a un lado la carpeta y dije: Tú te vas a encargar de darme esos nuevos rostros. Vete a Barcelona, regresa. Y ya cuando regresé, ya empezamos a trabajar. Fueron tres meses, con, un trabajo constante. Y el primer actor que me dijo que sí, al primero que me dirigí y que me, di, me dijo: Cuando quieras, Manuel, me encantó el León, fue Echevarría, con el que tengo una estupenda relación laboral. Uno de los mejores actores en México. Ay, sin duda. Sí, sí, sí, un sí, sí. monstruo. <risa> sí. ¿Y Adriana Barraza? Sí, Adriana la había descubierto yo hace años. Yo se la presenté a Alejandro y luego repetimos en Babel, en el episodio de mexicano. Extraordinaria. La primera vez que trabajó Adriana Barraza conmigo fue en la primera noche con Alejandro Gamboa, luego uh -huh. en la Paloma de Marsella con Carlos García Gras y inmediatamente después, en la segunda noche, con Alejandro Gamboa de nuevo y había otras películas conmigo. tengo una estupenda relación laboral y personal con Adriana. Y cuando leí el guión, evidentemente, pero dije, yo creo que ese personaje de la mamá de los dos hermanitos es Adriana Barraza. ¿Cómo es esto? ¿No es un ego trip así muy grande el ah. cargar con la responsabilidad de yo descubrí a Adriana Barraza? ¿Ego trip y tal? <risa> no, ¿por qué responsabilidad? Bueno, a mí me parece que yo creo, yo creo algo al pie de la letra, Ramiro. Um, la gente tiene que ser agradecida. Hay un dicho en España que me parece estupendo, que es de bien nacido, ser agradecido. Y creo que si tú ofreces o encuentras por azar o por una búsqueda deliberada al actor o la actriz, evidentemente ya se han descubierto, se han descubierto a sí mismos, o más bien son, son sus padres los que nos, los han lanzado al firmamento del cine, pero siempre hay alguien que se fija en ellos por primera vez. O si no es por primera vez, esa primera vez es lo suficientemente importante o detonante para que alguien se fije en ellos. Pero a pesar de esas tres películas que había interpretado Adriana Barraza, y muy bien, porque me parece de las mejores actrices de México, y no las que se consideran las vacas sagradas, intocables, que están en, en, en la compañía nacional y que han trabajado con Tavira y compañía… Que eso no lo comparto en absoluto, mm -hmm. por cierto, y que tampoco digo nombres, pero ya me entendiste, a quién me puedo referir, que son unas pedantes la mayoría, por cierto también, por conocimiento propio, ¿eh? no son por referencias de otros, sino por conocimiento propio. Adriana me ha parecido siempre una estupenda actriz, pero tuvo que llegar al personaje de madre de los dos hermanos, de Caín y Abel, en Amores Perros, para que la gente y la comunidad cinematográfica se fijaran en ella. Pero tuvo que llegar hasta el final el boom de Babel, nominado al Globo de Oro, nominada, no te cambio el sexo Adriana, al Globo de Oro y al Oscar para que realmente ya se contara con ella. Tuvo que pasar, pasaron otros cinco o seis años, porque te recuerdo que Amores Perros se filmó en 1999 y Babel fue hasta el 2005-2006, shooting, rodaje. En medio de eso, sí, pero... Y es una actriz extraordinaria. Yo estoy encantado de haberla descubierto. Y Adriana es de las pocas personas que es muy agradecida conmigo y siempre que le hacen entrevistas, siempre me menciona, ¿eh? Siempre. De las, dices de las pocas personas porque la gente ¿Agradecida? No muy agradecida? No, todo lo contrario. Claro. Digo, no me causa estupor, ¿no? Pero lo digo porque creo que la gente tiene que ser agradecida. Yo estaré siempre agradecido cuando Arturo Ripsen quiso volver a trabajar conmigo en solitario para El Ángel de las Maravillas, siempre cuando Nancy Savoca, una directora estupenda, me, me, llamó, me invitó para trabajar en una película norteamericana, pero que le faltaba la protagonista que yo se la conseguí aquí, Julieta Ortiz, una estupenda actriz pero poco conocida, y luego me pidió también al marido y me dio un crédito fundamental en la película, Dirt, sobre el problema de, de las trabajadoras invisibles latinoamericanas en Nueva York y ahí le recomiendo conmigo a Alfonso Cuarón, que también le voy a estar siempre agradecido ¿no? Entonces es que, es, además no cuesta nada ser agradecido, es dar las gracias, una y otra vez y las veces que sean o cuando Alejandro González Iñárritu después de esa primera entrevista creyó en mí y me dijo, sí, creo que él Haga el casting y luego he trabajado siempre en, en todas las demás películas, desde una pequeña colaboración en, en 21 gramos en, hasta en la última, que fue un casting antropológico, lo <ríe> de Ravenan. Claro. Sí, pero, pero ¿me entiendes? Es algo que hay que ser agradecido. Y además es muy bonito. Decir gracias, muchísimas gracias. También me encantó trabajar con el director mmm, australiano Bruce Beresford, un tipazo encantador, con un sentido del humor. No es exactamente inglés, es australiano. Él mismo, en las audiciones que hacía conmigo de su película and Pancho Villa, starring Pancho Villas himself, se burlaba y decía, ay, Manuel es inglés, pues por eso es pedante. ¿Tú qué crees? Son mamones los ingleses. Un tipazo que íbamos a comer al lado, a la tía, que tú conoces el restaurante que hay al lado, Bruce Beresford, que ganó el Oscar por Driving for Miss Daisy, ¿no? Y que trabajé con él en esa película protagonizada por Antonio Banderas haciendo de Pancho Villa, que me pareció un completo miscast, pero era cuando se puso de moda en, en Hollywood, qué bien para él, ¿no? Pero una cosa es lo profesional y otra cosa es lo personal, ¿no? Pero Pancho Villa, Antonio Banderas, pues no sé. Es como el mismo disparate, me da igual que fuera Elia Kazan, Marlon Brando de Zapata, es otro gran disparate, ¿me entiendes? O sea, por favor, sí, Zapata, por favor. Marlon Brando es Zapata, un ¿eh? gran disparate y es un enorme miscast. ¿Viva Zapata era...? Sí, de año sí, 52, de Elia Kassan, por Dios. La memoria es uno de, de los atributos del, del actor. Quiero que platiquemos de eso. ¿Qué necesitan, ¿Qué necesitan los actores? Para empezar, leer más, porque no leen nada. Se necesitan muchas lecturas. Mira, es que un actor, yo creo que también eso ha, ido, ha sido un proceso progresivo. Recuerdo una película francesa que se llamaba Deslizamientos progresivos de placer. En este caso... ...retiraría el placer y añadiría deslizamientos groves, progresivos de ineptitud. Porque los actores, como creo que te dije hace un rato, creen que todo es coser y cantar... ...que es una expresión muy, que se usa mucho en España. ¿no? no no, es nada fácil. O sea, después de las películas que exhibo, tanto en mi clase de cine como en el cine club... ...como las grandes historias que ahí en el, eh, el cine... Por favor, o sea, ¿tú crees que esos actores han llegado así por arte de magia? Tú sabes todo el proceso que hay detrás previo de preparación, de instrucción, de responsabilidad, de disciplina. Y eso es lo que les falta a los actores, un gran sentido de la disciplina, de un orden, de una estructura, de una sistematicidad que es lo que no tienen. Prepararlo en cinco minutos, no. Entonces es muy importante para eso la memoria, la capacidad, porque no todos los actores tienen ese privilegio de la memoria. Hay unos que les cuesta muchísimo, otros les viene dado por, de per se, por lo que sea. Una de mis actrices favoritas, la adorable Julie Christie, últimamente lo decía, trabajo menos porque estoy, de repente tengo problemas de memoria. Se me producen baches. Imagínate eso para una actriz. Imagínate quién fue Lara en Doctor Cívago, de David Lian, la musa del free cinema inglés, Darling, Billy Lyard, Lejos del mundanel ruido, John Schlesinger, François Truffaut, Joseph Losey, Robert Allman. Grandes directores que han tenido a esa maravillosa actriz. Y que alguien te diga con esa humildad que la caracteriza, tengo enormes lapsos de memoria. Y no es ni Alzheimer, afortunadamente, ni nada, ¿no? entonces un actor realmente no se da cuenta del enorme privilegio que es estar en esta profesión en este medio y sobre todo si tienes además la fortuna de recibir maravillosos proyectos ¿no? porque eso es otra cosa ¿eh? por eso muchos actores están frustrados porque tienen, se ven obligados en trabajar en vehículos que no son de su total agrado que son vehículos únicamente alimenticios que ya es algo, ¿no? pero que no te sirven de nada como para seguir trabajando y progresar como un actor, tener un papel que valga la pena, ¿no? que, te, que te entregues a él en cuerpo y alma. Eso es lo que tienen que hacer los actores y actrices. Y eso es, es, se consigue a base de esa sistematicidad, de esa disciplina constante. Como un músico que no puede dejar de ensayar, un cantante de ópera no puede dejar de ensayar nunca. Los actores trabajan únicamente cuando pareciera... No lo quiero afirmar. Que trabajan únicamente cuando los llega un proyecto. Y luego, ¡ay, no me voy de vacaciones! Ah, pues muy bien, pero llévate libros para leer, llévate tesis de actuación, llévate entrevistas con actores, entrevistas con directores. ¡Toma cursos todo el tiempo! Es una herramienta que si no la usas, también entra en una franca decadencia y olvido. Se entumece. Es lo que no hacen. Sí, no es un músculo que se tiene que estar ejercitando constantemente. Y seguir... Eh, incorporando nuevas cosas y cambiar de agenda, de temarios. Tienes que estar construyéndote todo el tiempo. Yo, ah, bueno, como yo ya tomé el método con Uta Hagen, Stanislavski o Pepe Pérez, hace 30 años, bueno, pero han pasado otros 30. ¿Qué ha pasado en el... Hay otros nuevos, no sé, ahora hay otros... Otras técnicas interpretativas, Meisner quien quieras, me da igual. Cada, uno, cada actor debe encontrar la, la técnica que realmente le favorece. No porque sea una técnica, ay, está de moda y queda muy nice. Estoy Meisner módulo 4. y ¿Lo has entendido? No, entonces. Pero la disciplina es fundamental. La disciplina y el ser constante. Porque eso te ayuda muchísimo a trabajar la memoria. El ensayar. El estar frente a un espejo, verte todo el tiempo. ¿Cuáles son tus carencias, tus defectos, tus tics para ir corrigiéndolo? Evidentemente, ¿cuáles son tus mayores habilidades ¿no? para seguir potenciándolas? Todo esto es como clase 101 de, de casting con Manuel Tell, gratis. Siempre, ¿eh? No. Sí, y basta, ¿eh? ya no me nada más. ¿eh? Que todo es muy caro. Orden y disciplina. Al final orden y disciplina lo necesitamos todos de alguna manera. Pues para, de llegar, todas maneras. Pero, pues para llegar llegar a la cita contigo a las cuatro, necesitas claro. un orden y una disciplina, Ramiro. Y el querer, lo que quieras hacer, en este caso, querer tu oficio, querer tu profesión, querer a tu gato, a tu perro, a ti mismo, lo que sea. Es fácil olvidarse de quererse a sí mismo, a uno mismo. A veces no te sí. tienes a pensar, lo siento. Sí, creo que sí. En ese pequeño detallito, ¿no? Que parece, parece sí. muy sencillo para nosotros. Sí, y ¿no? yo creo que es, muy, es importante desarrollar esa parte... Egoísta de ti mismo para darte cuenta de que existes, de que eres un ente y que necesitas quererte a ti mismo para seguir funcionando, para intentar, que no siempre se consigue, dar lo mejor de ti. Pero hay que ser egoísta con uno mismo. Soy feliz. En, en el buen sentido. En el buen sentido. Sí. Me encanta. Ahí, aquí con eso, lo, ahí con eso nos despedimos. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. Es un placer siempre. Es un placer. Gracias. No, no, no. No, no, no. <risa> de nada. Súper. Sí, hay ¿eh? ya... aplausos, ¿verdad? Si no están los aplausos. <risa>